por la victoria cuatro partidos consecutivos ganando sí bueno este contenta de haber sumado un triunfo más para para el equipo no eh, ustedes son las campeonas actuales cómo manejar esta situación bueno este obviamente que tenemos que salir con todo en cada partido que no debemos de confiarnos pues no y qué les puede, qué le dicen Natalia Mala sobre esto cómo manejar la situación bueno que equipos, este, debemos de subestimar que tenemos que salir con todo ahora que los equipos está, cada vez se van reforzando más ¿no? Y se viene, ¿Se viene el partido contra la Unión Vallejo la próxima semana? ¿Has podido observar algo de ellos? Bueno, eh, hemos visto que no, no tienen ningún jale, bueno, hasta ahorita no. la verdad no sabemos cómo, cómo están jugando, hasta ahorita no lo no he visto ¿Cuál es la base del Vallejo para, para este Bueno, como siempre igual salir con todo, ¿no? Muchas gracias, mire.